Oh, hola qué tal amigos y futuras leyendas de youtube, en esta ocasión les traigo un vídeo con los juegos confirmados para este próximo mes de abril Sí, ya son los juegos confirmados que vamos a poder disfrutar y descargar este próximo mes de abril Y sin más, comenzamos Este mes de abril vamos a tener a Mac Max, Max. Y otro gran juego que vamos a tener es Track Mania Turbo. Y por último tenemos Space Brawl. Y esto ha sido todo por ahora amigos, muchísimas gracias por ver el vídeo, compartirlos con sus amigos para que también se puedan enterar de esos grandes juegos que vamos a tener en abril. Y como siempre si te ha gustado el vídeo like y suscríbete al canal para seguir disfrutando de mucho más contenido como este y será hasta la próxima. Bye.